Un libro, desde las resistencias para las resistencias. ¡No la, presa, si la vida! Últimamente le digo, las tierras no las vamos a vender nosotros. No las, no las negociamos, nosotros no las tenemos para negocio. Las tierras nos las dejaron nuestros abuelos, nuestros papás, y aquí nos dejaron, y las tierras nos están manteniendo. Así como mantuvieron a ellos, así nos seguimos manteniendo, y se van a mantener cuantas generaciones que van a venir de las tierras. Entonces para nosotros eso es algo sagrado que no podemos nosotros decirte la vamos a vender o alguna cosa. Ahora el agua también, ¿ah? menos el agua, si esa es nuestra vida, el agua es nuestra vida de nosotros. Nosotros tenemos este derecho a, a meternos al río, a andar aquí con el río como uno quiera, pues porque es de nosotros todavía. ¿no? Todos nos iríamos de aquí, cada quien por su lado, se perdería la... La comunidad, la organización, eh, pues toda la, la cultura que, que hay aquí, ¿no? Las creencias y todo eso, los lugares que para nosotros, pues son pues son sagrados, que y todo eso también se perdió Pues se ha platicado dentro del COPUDEBER, con las comunidades, con las autoridades, que definitivamente nosotros no queremos diálogo, no queremos nada, solamente estamos exigiendo la cancelación del proyecto, porque no queremos otra cosa, queremos que se nos respeten nuestros derechos, nuestra forma de vida, a seguir viviendo como...